En Tulancingo de Bravo, somos cultura, somos gastronomía, somos tradiciones, somos naturaleza. El aroma de su cocina. la herencia de sus tradiciones sus mil y un colores ¡Visítanos! Tu Lancingo es Hidalgo. Tu Lancingo es México. Tulancingo eres tú también.